Bienvenidos al nuevo episodio de Yuna y Rono. Yo soy Yuna y yo soy Rono, obvio, ni modo que sea Yuna también. Y para ustedes, como el tema de hoy va a ser piropos o tacos. Y como en el primer video hablamos de waifos, ¿quién dice que las mujeres no pueden hacer piropos? El video de hoy será dedicado Declaramos que el uso de los siguientes piropos son 100% libres de infringimiento de copyright, así que siéntanse libres de usarlos con sus, sus bancos. Mi corazón evoluciona cuando te veo. Eres más valioso que el mismísimo gonfio. encontré las dos esferas del dragón que te hacían falta. Si yo fuera un maruchan, ni las papitas ni la cola me harían dejar de quererte. Llegaste a mi vida como un ángel. De Evangelio. Quiero ser la sacerdotisa que te proteja de cualquier mal. Con hechizos de amor. He pensado tanto en ti que en mi cuaderno ya he escrito varias veces tu nombre. Quisiera ser la patty de tu Oliverato, la kikio de tu inuyasha, la bulma de tu vegeta, la milk de tu Goku. Vamos, no seas tan No, no, esa no era. Por todas las regiones del mundo Busqué por canto, pero nadie con encanto Busqué por yoto, pero tu amor era remoto Busqué alrededor de joven y pensé que me dejó el tren ¿eh? Busqué en Sino, al no verte dije Sino sí, Busqué también en Kalos, porque quería darte mil regalos Al fin te encontré en Alola, pero no me diste bola Y hasta aquí el video de hoy, Codomos, espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita. Si lo hacen, muy posiblemente su juzbando les va a dar pelota. Y cualquier apoyo que nos quieran brindar, chicos, se los agradecemos demasiado. Nos vemos la próxima semana. Sayonara.